Termino, ¿cómo se maneja un país? Fíjese, lo que no ha hecho ningún presidente. No, lo que no ha hecho ningún presidente acá en América Latina. Porque para eso tienes que conocer, si no, no te metas. Yo no necesito asesores legales. Acá los presidentes, los, los primeros ministros, tienen 25 asesores legales. Asesores este, políticos. Calculen, y cada ministro tiene un gabinete de 15 zánganos ahí que le soplan al oído como cortesanos entre asesores legales, políticos, marqueteros. Tienen más de 250 personas que ganan un promedio de 15 mil soles mensuales. Para nada. Lo que hay que hacer en el Perú, ¿no es cierto? Pero eso hay que conocerlo, ¿no? Si no, no te metas. hoy lo termino tu obligación como presidente es dar de comer a 33 millones de peruanos, generar riqueza no ser parásito ¿Ya? ¿No? el presidente está al mando de un país que tiene como ingreso más o menos prox, 220 mil millones de de soles. Ese es el presupuesto general de la República que tengo que gastar yo como presidente, con los ministros, con los gobernadores regionales. Pues, no se dan cuenta que es fácil, yo ya tengo eso porque soy dinero, y que ustedes pagan, pero se lo roban pues. Y la Contraloría permite ese robo porque alegremente suelte de huesos va a salir el contador con sus asesores a decir, el año 2022 se han robado 26 mil millones de soles y qué has hecho tú, pues para eso estás ahí o sea, tú eres un cómplice del robo de Nelson Chan. y te ríes, ¿no? este año robó 26 mil millones de soles eso, eso muestra su incapacidad entonces tú tienes que administrar. esto se llama esto no es economía, esto se llama administración financiera o sea, eso es optimizar ¿no es cierto? el gasto eso no lo hace un abogado eso lo hace un administrador un MBE, un DBE, Doctor Business Administration Master Business Administration es fácil, ¿cómo no vas a poder manejar 220 20 millones de, de soles al año? Pero para eso no tienes que robarlo no sé, es un ratero, pues. Es un ratero que está pensando como ¿cuál es la mía en el tren eléctrico? O como un cuchique, que se... La puerta giratoria, o un mala, el peseteo, lo de Odreves, o, o, o PPK, o Castillo, ¿no? Este, mis 100 mil soles, pues, a ratea. Si está pensando en robar y no trabajar para los peruanos, evidentemente el país está mal. Pero esto es fácil. En, en la empresa privada, fíjense, tú tienes que generar tus ingresos ¿cómo generas tus ingresos? tus ingresos los generas a través de las ventas, ¿de qué? de tus productos y servicios que, que... y eso lo hacen todos ustedes que son empresarios ¿no? tienes una bodeguita tienes que vender tus productos ¿no? ¿y tus gastos? ¿tus gastos qué cosa? los lo gastos de, de los servicios ¿no? de teléfono, luz Ingreso menos los menos, menos gastos, tienes tu utilidad. Tu utilidad cuando no baja del 25% es buena, es buen negocio. Si pierdes, es mal negocio. ciérralo y pon tu dinero en un banco, perdón, en banco no, en laxos, en una caja. Banco no. Ni financiera no, ni fondos mutuos. Fíjense, entonces acá es fácil. Si acá, acá tienes, esto es este puro ingreso que te lo están dando, no tienes que generarlo, tú ya lo tienes. ¿Qué tienes que hacer? Solamente gastar, gastarlo aquí con eficiencia y sin robar. ¿cómo haces eso? distribuyes ¿no es cierto? tiene que tener un primer ministro que conozca como tú tus 20 ministerios tu gobernador dos regionales tu gobierno locales tus municipios la plata la distribuyes en esos tres niveles de, lo, de los gobiernos con una contraloría que chequee esto acá y acá, como está la plata, ¿no es cierto?, el, en el sector público, en los ministerios, tienes que manejar tú, presidente, cuatro ministerios. Ministerio de Economía, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Energía, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y Ministerio de Telecomunicación. Y las empresas públicas. Y el Proinversión eso lo tienes que manejar tu presidente con el, los presidentes de estos y los ministros no puedes dejar que manejen ellos porque se van a robar el dinero sectorialmente y para esto qué cosa tiene que ser tiene que ser economista pues ¿No? y para controlar acá a, a los gobiernos regionales que es una, una banda de ladrones son bandas de delincuentes que han asaltado a los gobiernos regionales, a las regiones y los municipios Tienes que tener acá no solamente la contaduría, tienes que tener acá una Procuraduría para que denuncie a todos estos ladrones. Denuncia a los policías o al mitre que se roban la gasolina. Y tienes que conocer el sistema legal, tienes que ser abogado. Entonces, todo esto, todo esto de acá, el presidente... Sabe, tiene que saber auditar. ¿Ya? ¿Ustedes creen que eso lo va a hacer este. Castillo no sé ni, no es ni ver escribir. ¿Usted cree que eso lo va a hacer Porqui? ¿Y cree que eso lo va a hacer este Lezcano? ¿Usted va a ser ¿Por qué No va a ser Epirónica Mendoza. Tiene que estudiar. Tiene que estudiar, tiene que capacitarte. ¿No va a ser Cerrón, ¿Usted es médico? No, señores, no, no, no, no se engañen. No se engañen. Ahora, si ustedes quieren engañarse, ya es el problema de ustedes. Eso lo he conocido porque yo era ciego hace 36 años. Yo era ciego, yo era como ustedes. No entendía por qué se robaban, por qué había golpe de Estado, por qué pasaba esto o lo otro. Y luego llegué a entender, a comprender que todo esto es un sistema, ¿no es cierto? Internacional, nacional. Porque mi visión es sistémica. Sistémica de las cosas. Mi análisis es tetradimensional, no es unidimensional como ustedes se manejan. Y no es como dicen algunos estúpidos, ahí no, que soy soberbio, que me no me creo en nada, sino le estoy transmitiendo lo que me ha costado a mí conocer. Finalmente, ¿cuál es la línea divisoria? Con eso se termino, señores. Ya para, para aquí. Con eso termino. Capacitémonos, ha, hablemos de economía, de política en serio, en, en, en la escuela política del movimiento de por Ciudadano van a venir gente de primer nivel que sabe más que yo, pero ellos no quieren exponerse pues, entiéndanos ustedes a ellos, a ser difamados como estos miserables que te difaman en la red, ¿no? yo los entiendo, por eso es que yo doy la cara. Porque un partido no puede ser con un NN, alguien tiene que hablar por el partido. Si alguien de ustedes quiere hablar, hable ustedes por el partido, no hay ningún problema. Miren, esto grábense ustedes concretamente para que tengan claridad. Este como la el pizarro, en la Isla del Gallo. Trazó ahí la línea, ¿no? Los que se regresan a Panamá los que vienen a Perú. Entonces, acá, la línea divisoria es la siguiente, ¿no? Todos aquellos que definen la economía de mercado, por más que se pinden de lo que sea, de, de caviar, de socialista, de lo que quieran, son pro sistema. Todos estos son pro sistema. Quieren defender los privilegios. ¿Por qué? Porque la economía de mercado desde hace 300 años es la culpable del desastre mundial, de las guerras, de la miseria, del hambre, de todo lo malo que hay en el mundo, es la economía de mercado. Con los capitalistas, los neoliberales, liberales, los fascistas y todas sus modalidades. Todo el que define economía y mercado es una persona que define el sistema de privilegios. Así se adorne, ¿no? de, de lo que se adorne, de lo que se diga. Yo no soy pro mercado. ¿Ya? Ahí viene la primera diferencia. Entonces, la, la economía humanista de bienestar ¿En qué cree? En la persona humana. Sin distinción de raza ni de creo nada. Todos somos iguales, pero queremos no en una igualdad ficticia como creen los, los, los neoliberales. Los, liberales y los neoliberales solamente creen en la igualdad. Para ellos solamente hay igualdad ante la ley. El sistema de igualdad es esto de acá. El neoliberal el liberal solamente cree en esto, igualdad ante la ley. Y para ellos el resto no existe. ¿El resto qué cosa es? El resto es igualdad social, es igualdad económica, no discriminación, igualdad cultural, igualdad sexual y todas las igualdades que quieran. O sea, para los neoliberales el mundo se reduce a esto de acá. Para nosotros los humanistas la igualdad, para nosotros es todo esto todo el universo. Esa es la diferencia así tajante. Los promercados, su ética es el lucro, es la ganancia, es la codicia, es la competencia. Salvaje, ¿Esto qué cosa significa? Esto significa el, lo que se llama este, el aplastamiento, ¿no es cierto? La demolición del ser humano. La degradación del ser humano. Tú por dinero, empleado del público, vas a coimiar. Tú por dinero, comerciante, vas a contrabandear, no vas a pagar impuestos. Tú por dinero, mujer, te prostituyes Tú por dinero, empresario, Sobornas a medio mundo, amarras los contratos. Tú por dinero militar te robas la gasolina. Tú por dinero policía arregla los atestados policiales. Tú por dinero juez fiscal vende las sentencias, los dictámenes. Tú por dinero presidente vendes tu alma de Esa es la moral, esa es la ética, ¿no es cierto?, del neoliberal. De la ética del humanista no es esa. La ética del humanista se basa, ¿no es cierto? En la verdad, en la moralidad, en la cooperación. Para mí es más importante cooperar que competir. Para mí la competencia es una cuestión accidental. Se puede competir, sí, pero no es lo sustancial. Por eso el trabajo del, del, del partido, el movimiento, es un trabajo cooperativo. No es que los cinco comités que están trabajando ahorita van a hacerlo todo, y ustedes son que ustedes son los patrones, ¿no? Quieren el partido ya inscrito, digerido. No, no, no, todos tenemos que trabajar. Por eso que les he dicho ¿no? la, la camiseta, ya para que no me digan ustedes que, que es mi posición, que acá hay un dictador, no, no, ustedes definen. Color, color negro dicen, no, yo lo digo yo, lo han dicho los marqueteros es más versátil, puedes intercambiar figuras, ta, ta, ta este, no, este el blanco es, es, es un color inocuo, no es cierto, este eh, susceptible a, a la sociedad, etc, etc, el color rojo es color de los comunistas, el color verde es color de los militares entonces el, el este el nombre está ahí la bandera es roja y blanca todo tiene una razón de ser, ¿no? O sea, no es una... Que, que, que, que me desperté un día y pensé en esto, ¿no? Es así. Ahora, ¿qué necesitamos? Ya les he demostrado que... que nosotros... Los humanistas... Mientras acá... Acá se... Se saquea... Se roba la riqueza con concesiones, con nosotros creamos acá riqueza para nosotros lo fundamental es crear riqueza esto acá es fundamental porque si no creemos riqueza estamos muertos esto es lo que no pueden hacer los comunistas pues. ya los comunistas toman el poder, hacen la revolución, lo que quieran y matan de hambre a la gente porque son gente limitada ¿ya? entonces nosotros lo podemos hacer sí, con la ciencia, con la tecnología ¿quiénes? entonces no se diga no si definen el, el mercado, ¿sí? ¿quiénes son? en el Perú por ejemplo ¿quiénes son? son todos los partidos ustedes pregunten ¿no? pregunten comenzando, ¿no es cierto? Este, la ultraderecha, fuerza popular renovación popular este, avanza país APP de Acuña Perú Podemos, de, de Luna, Acción Popular, ¿no es cierto? Que es una diáspora de los niños. Este, Somos Perú. El Partido Morado. El APRA, el APRA que. que, que el APRA define la economía liberal de mercado. APRA. El PPC, ni qué decir. Y todos los que los que aparecen ahí en el sistema, es el sistema de partidos pro mercado. Y los partidos este, que defienden este de es la economía humanista, acá está la economía colectivista. El tercer modelo de economía es la economía colectivista, ¿no es cierto? ¿Quiénes son todos los partidos comunistas? ¿Qué cosa quieren? Quieren una economía estatizada, economía estatal. ¿Quiénes son los nuevos usufructuarios del poder, de la economía? Es el comité central del Partido Comunista. A la eternidad. Con el cuento de la dictadura del proletariado, que van a la... ¡Mentira, son ellos! Stalin gobernó de manera dictatorial la Unión Soviética más de 30 años. ¿ya? ¿qué cosa es? es una economía estancada, como Cuba o sea, yo no creo en esa economía en el movimiento opositor tampoco creemos en esta economía ¿en qué economía creemos? en una economía se llama economía pluralista ¿Qué cosa es una economía pluralista? Ahí apliquen la NEP, ¿no es cierto? Los que los que saben lo que es la NEP se van a dar cuenta. De. Tres grandes sectores que van a coexistir, ¿no es cierto? El sector público, el sector privado, regulado, no es un sector privado así a la bestia, y el sector social o comunitaria, esos son los grandes sectores de una economía humanista, es una economía innovativa, una economía con incentivos, una economía que crea riqueza, no es una economía estancada, es una economía competitiva como en los mercados internacionales, que usa la ciencia y la tecnología. Entonces, pero estos serían sueños, son sueños y si es que no tenemos el poder. ¿Y cómo tenemos el poder? A través del partido. El instrumento es el partido. 70 comités provinciales pueden ir formando este, grupos en provincias, avancen en todo lo que puedan recolectar, ¿no? Las firmas que puedan hacer en grupos, cada uno puede recolectar 10, 15, 20, 40, 100 fichas Luego se formará el Comité pro, este, Provincial con, con la vanguardia, con la gente que, que quiera ser candidato. Candidato, dos mil firmas mínimo. Esa es su carta de presentación. Todo va a ser de, este, de manera electiva. Acá no, que, que, que Ramírez es el candidato natural. No soy candidato natural a nada, señores. Por si acaso. Si ustedes escogen a otro candidato, ustedes deciden en votación que debe ser él, yo me disciplinadamente como soldado yo me... Yo me sumo. Yo no soy un traidor, no soy un desleal. Ya sé otro que más capacitado que yo. Adelante, bienvenido sea. 70 comités, ¿ya? Y 30 mil fichas. Bien llenadas, tienen ahí el formato. Me llaman para preguntarme cosas. Pero lean en la página, ahí está todas las indicaciones, las directivas. Tienen que llenar todos los datos, y la firma auténtica y la huella digital. ¿Ya? Este, creo que eso es lo más importante de hoy. Hemos avanzado, ya tenemos ya este, nuestras consignas, tenemos nuestro... Para mí el polo es importante, ¿no es cierto? Porque nos identifica, nos da una identidad. Cualquier otra cosa, pues, este... Yo, con todo gusto, señores, yo soy un tipo muy... Este, no soy estático, no soy rígido. Soy, yo le he explicado, soy muy, muy racional. Mi pensamiento es así, si, Si alguien que me demuestra que estoy en un error, yo corrijo y, y, y sigo la dirección correcta. ¿Ya? Entonces, esa es la idea evidentemente todos los militantes van a atender este acceso a los cargos públicos, ¿no? y se lo digo desde ahora, ¿no? eso no es ningún secreto. Los apristas metieron a su gente cuando eran gobierno, a los, pero el problema es que ellos pues, trajeron a gente incapaz, ¿no? Otros, es meritocracia, la, la gente más capacitada tiene derecho a tener un cargo público, un ministro, un viceministro, un director, ¿no? pero tienes que demostrar ahora y que estés limpio, ¿no? ¿A dónde se compra el polo? El polo no se vende, el polo, ya les he dicho, ustedes hagan el polo y tienen el modelo, bájenlo de la, de la página, eh, le costará pues un polo 15 soles. Ya, ahora decidan ustedes votación, en negro o azul, esa es la, o blanco, esa es la discusión que tenemos ahorita. el TikTok, el Twitter y responda a otros, este, háganlo ustedes señores, yo los autorizo. De, de las conferencias que hagan, hagan ustedes este video, difúndanlo. Ese es el trabajo de ustedes, pues no pidan que, que todos lo hagan, pues lo de Los que están ahora transitoriamente en el comité directivo, ¿no? tienen ustedes que colaborar. Si ustedes tienen su computadora, trabajen ustedes. entienden? Entonces, este, si hacemos el trabajo de, de, de cooperación, todos avanzamos. Eso se llama, en, en organización empresarial, se llama sinergias. Cuando cada uno va por su lado, es una concepción individualista. Derrocha muchos recursos, pero si nos juntamos, hacemos sinergias, la cosa es más rápida. Así trabajan los científicos en los laboratorios. ¿Cuál es la página del MPC? Este, el MPC está en esta página, entre ahí, está, marque. La foto no es necesaria, les he explicado. Desde el extranjero, también lo pueden hacer ahí a sus parientes, amigos, después lo mandan acá por correo a la avenida Guzmán Blanco, 627, sexto piso. Ahí hay una oficina que está centralizando. El Pavel de Achagüez, y pa, pa, me parece que Pavel es este, marxista-leninista. Hay una cosa acá importante también que hay que señalar, ¿no es cierto? Nosotros vamos a debatir, ¿no es cierto? Los humanistas debatimos entre nosotros, pero hay, hay tres niveles. Entre nosotros podemos debatir, sí, pero no de manera, pues, este... de manera navajera, ¿no? Lo puedo hacer fraternalmente, porque el debate nace la verdad. Yo puedo equivocarme. ¿Ya? Pero nosotros no podemos debatir con un comunista, no podemos debatir con un aprista, Grábense en la cabeza esto, están perdiendo su tiempo, no podemos debatir con un fascista, con un neoliberal con un libertario con un fujimorista, no se puede porque ellos tienen una concesión así cerrada no le van a poder cambiar la mente a ustedes no, eh, lo que tenemos que hacer es avanzar nosotros, tener claridad ayer vamos a colgar el el ideario del partido para que ustedes aporten ahí nosotros somos humanistas, radicales esa es la idea central, no somos comunistas ni neoliberales, esa es la idea central ya, entonces voy a contar este, la, este, pongan azul o negro o blanco ya yo voy a contar después al final y definiremos eh, pues ¿Ya? Y el, el requisito fundamental es que tienen que adherirse a nuestra, a nuestra filosofía humanista. Y les voy a dar dos, tres conferencias sobre lo que es el humanismo. ¿Ya? Para que vean cómo nos diferenciamos de los social cristianos, de los apristas, de toda esta gente, ¿no es cierto? Que ya ha tenido, ha tenido la oportunidad de gobernar este país y ha fracasado. Ahora, hay personas honestas, hay personas honestas. En mi círculo yo me muevo con gente honesta. Yo no, no me muevo con ladrones ni delincuentes, por si acaso. Eso les digo con anticipación. Y eso de que, que me vaya yo a, a las regiones, eso lo haremos en, en, en su tiempo, en su oportunidad. Tenemos que avanzar nosotros. De estar debatiendo con gente que no tiene sentido. Tampoco no, no tengo necesidad que me haga más conocido. Yo no, yo no soy el hecho, no soy metrosexual, no soy figurista, y ustedes creen que estoy como otros en la red, sonriendo en todo momento tengo que tener la posición del filósofo estoy pensando yo porque yo no estoy leyendo, yo estoy pensando le dando el discurso de lo que mi estructura mental desarrolla yo no estoy leyendo un papel como, como, como Castillo o cualquier otro entonces yo les pido que ustedes colaboren, cooperen en lo que puedan Eh, y si algún día tengo un cargo público, yo les digo con toda claridad la historia de mi vida, señores. Yo jamás he traicionado a nadie. Yo no voy a cambiar. ¿Ya? Yo no voy a cambiar. Yo voy a seguir en mi línea porque creo que es la línea correcta. ¿no? Ya. Eso sí se lo digo con toda... Y me voy a rodear de gente honesta, de gente incorruptible. ¿Ya? Ese, la, ese, la, ese es el aprendizaje del día de hoy. Si no tengan no miedo a la prensa, al poder mediático, le vamos a hacer frente al, al jurado electoral, vamos a hacerle frente a todos. Que, que nos inventen lo que quieran, señores. Eso, no, no tengamos miedo. Ustedes ya anticipadamente... Yo he luchado en la adversidad, contracorriente. Y hasta ahora no he fracasado en la vida. Ya conozcanme a mí, yo no soy una persona que... Algunos quieren que mire la pantalla, no, estoy pensando, que, que, que no miro, miro, estoy pensando, no puedo sonreír porque estoy, estoy desarrollando una, una argumentación sin leer. Ahora, que, que, que a mí no me interesa agradar a nadie, yo no estoy buscando... este yo, no, yo no, me, no, no, puedo, no, no puedo crear un falso carisma, señores yo soy un tipo auténtico, de hecho soy cholo, indio, serrano ¿ya? para que no me digan que yo soy pues, ¿sí? ¿cuál es el problema? un, un cholo, un indio, con siete doctorados a mucha honra ¿cuál es el problema? ¿ya? entonces ese es el asunto eh... y aprendan un idioma ¿Ya? Aprendan un idioma, mínimo. Estoy así, estoy ahorita a, a marcha forzada aprendiendo el alemán, necesito el alemán, porque es el, el, el lenguaje científico, el lenguaje filosófico. Manejo el inglés, manejo el italiano, manejo el francés, pero el alemán es otra cosa. En chino ni hablar, no, no entro ahí. O si sea, que uno de ustedes aprenda chino para que haga de traductor, no, y el ruso tampoco, eso no entro ahí. Pero el alemán sí ya estoy entrando. ¿Ya? Es necesario. Y el quecho, bueno, hay mucha gente que sabe quecho, quechua, si sí, no es problema, pero el problema es que estos idiomas, el inglés y el alemán son lenguajes de la ciencia. No es porque yo no sea nacionalista, no sea autóctono, no sea... No, no es por eso. Lamentablemente la ciencia está en esos idiomas. ¿Ya? los quechos pueden entrar, no hay problema ya, entonces, eh, cortamos y voy a contar las este, las opciones el azul o el negro, ya, el blanco está, está descartado Ya. listo, un, un, un solo polo mensaje de ideología un partido. Ustedes son los líderes. Yo no, yo soy un soldado más, señores. Así le digo con toda claridad. Si quieren ustedes poner a otro, pongan a otro, yo no me voy a molestar. Yo voy a colaborar hasta el final. ¿Ya? Eso de que está desfasado de hablar de izquierda a de derecha, no está... está Ahí hay, hay un error, Barcelona, ah, por favor. En el lenguaje de la ciencia política, la teoría política, la izquierda, centro y derecha son, son categorías políticas. ¿Para identificar a qué? A colectividades políticas. Ya les expliqué una oportunidad. Sino que eso lo inventa la derecha, la ultraderecha para ustedes despistarlos. Porque a ellos les interesa que ustedes no sepan la ubicación política. ¿Quién es de derecha? La derecha es el que mantiene el sistema. La derecha es el liberal, el neoliberal, el conservador. Que quiere mantener el sistema de privilegios. ¿Quién es el de izquierda? El de izquierda es el que quiere cambios. Pero el problema es, ¿qué tipo de cambio quieres? quiere cambios este, con lucha armada, con violencia? ¿Quieres tú cambios con, este, con muertes? ¿Y el de centro quién es? Como no, como este, movimientos este, racionales, ¿no es cierto? Quieren el cambio, quieren las reformas, pero sin costo humano. Esa es la gran diferenciación. O sea, el derechista, el promercado no te va a decir, bueno, no hay derecha, no hay izquierda, son. Cat... Es que se, se está, pues, se está este, tapando. Pregúntale, tú eres por mercado, ahí se le quita la máscara. Nosotros queremos los cambios en, en, eh, humanista, en el movimiento humanista. Queremos los cambios, pero sin costo humano, sin sangre, sin violencia, con la inteligencia. Esa es la gran diferencia con los comunistas. Ya. Y nadie debe pedir plata, y por si acaso, si alguien quiere pedir plata, lo vamos a denunciar penalmente. ya Cualquier cosa, lo va a ver el de economía, este, con ustedes, este, ustedes vayan haciendo su trabajo particular, pero nada, nadie va a ir a vender porque eso es lo que no van a querer, ¿no? Sacar una boleta o factura a nombre del movimiento humanista, eso lo desautorizamos nosotros. Impriman, este, usen los polos hagan la propaganda que quieran, piden en sus, en, sus, este, en sus casas, en sus ventanas, los carteles, están autorizados para eso, eso es lo que me he dicho a la gente del comité directivo. Ya, entonces, muchas gracias, muchas gracias, dice que dar likes, ¿por qué no dan likes? No sé, no sé para qué son los likes, pero si pueden dar likes, y compartan. ¿Ya? Hay que escribirnos Ahí en el en, el, en el... en la oficina está el... pregunten por el señor Ángel y hay un grupo de, de gente ahí, los que quieran este, dejar los originales. Pueden ir casa por casa, pueden ir a sus barrios, pueden ir a los clubes, donde quieran, saquen las fichas. yo ¿Ya? Voy a hacer una clase de humanismo la próxima semana, a ver, para, para, para sentar la base ideológica. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Buenas noches.